Buenas noches desde México. Buenas noches Argentina. Les vamos a compartir un poco de poesía. Cedo la palabra a Dani y Gus para que nos comparta algo de tu material. ¿Cómo estás Alejandro. Bueno vamos empezando haciendo un, un poema cada uno, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, voy a leer algo breve. Vamos a empezar con Lamento del Espantapájaros, que es literalmente el lamento de un espantapájaros. Ya vienen a mí como ceniza al viento los pájaros abrazarme en mi cruz de silencio. ¿Por qué tanta tierra a mi sombra pequeña? Cuando hay sol, veo formar remolinos de juguete y a los hombres trabajar como cancinas bestias, mudas, agradecidas. Se desprenden como sombras tiernas los pájaros partículas de las estrellas de fuego. Y al jugar la luz del sol sobre el naranja o el verde de los cultivos, Pareciera que hay juglares dorados entre la siembra. Que el cielo ha descendido a copular con la tierra. Pareciera, la cosecha, solo una consecuencia. ¿Por qué se van? ¿Por qué esquivan con recelo a mis brazos abiertos los pájaros como aviones de caza? Qué grande mi soledad proyectada sobre el espacio como sábana negra. Me asombro, soy un niño. Si supieran cuánta ternura atraviesa mi raído cuerpo. Cuánto desdén ostento por la cosecha Adorno de manos de arcillas que la arrancan Hasta desintegrarse también ellas Si supieran cuánto desdén Cuánta ternura ostento ¿Por qué huyen de mí las cosas que a mi alma se parecen? Solo un ave de extraño vuelo Se posa en mi tela vieja ¿Acaso debo derrumbar mi cuerpo Para ser finalmente con el viento? Círculo de la noche, los dorados De los pájaros, los silencios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 Ver la flor resucitar. Vamos a leer Especimen. No soy de este mundo. Soy del interior de las estrellas, de vacío repleto. Aún así, solo me hace sentir vivo el viento, el agua, la tierra, el fuego. Soy mucho más de lo que puedes ver. Poseo una libertad indefinible, inalienable. Pero no soy libre si me encierra. Una rasgadura en el alma me desmorona. Un arma de metal me defiende Anhelo la fortaleza de los truenos Que no la tienen Sí, soy un absurdo también Por ejemplo, estoy donde no me pienso Por ejemplo, poseo Un alma que solo toca La piel o la seda O quizá El aroma de pasta vegetal de algún libro Sin sueño Puedo bien querer tu espíritu A través de la cercanía O las perlas Mi Dios Está hecho de sándalo, de forma, de ídolo, de nombre secreto. Bien, voy a cerrar mi participación con este poema de Metrópolis. Las esporas humanas se mueven en la automatización eléctrica. Los de señalamiento, paisaje neón, antigua tecnología biológica, activa los ojos para amar. Tu rostro se corta por estrobos blancos. Mi frente se parte en absurdo. Láseres rojos nos descomponen a contraluz. ¿No te admira el acelerado avance? Me da miedo esta ciudad. Sí, deberíamos irnos. El password de salida subió de precio. La seguridad filma los tatuajes plata de identidad. La conexión es legal. La estática del aparador está sincronizada con los pis. Estones de monstruosidad. la patrulla policiaca enciende la sirena, resuena el tejido orgánico vial, tus labios se mueven sin que digas nada. Las luces rojas pasan y nuestras miradas siguen quietas, escondidas en la noche, interferidas por ruido, interferidas por lu lu lu lu lu lu luces. Para terminar, eh, vamos a leer a salvo. En alguna parcela de la tierra de la niñez, estamos a salvo de la idea de la muerte, que nunca es tal, del antiguo cuerpo de los dolores y el rumor industrial de la nostalgia. Luego quizá en alguna parte de la tierra, la tierra en noche de verano, quizá estemos a salvo de las fantasías de la inmortalidad del tiempo, del temor de los cielos y las cosas perpetuas. Bien, perfecto, Daniel. Espero que a los espectadores les haya gustado algo de lo que hacemos como escritores. Voy a dejar el enlace de Daniel Gus aquí abajo para que puedan suscribirse uh -huh. a su canal. Vale, la próxima hacemos algo me, mejor de día, a lo mejor con mejor conexión. <risa> Estaremos pensando en hacer algo con mejor conexión. Por lo pronto es todo, nada más nos queda despedirnos. Bueno um gosto um gosto até